Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de FIFA Móvil. Chicos, pues por fin ha caído el nuevo evento de Hada. El evento que habíamos estado esperando. Así que eh, es un evento bastante grande. Que va a durar este hasta el 2 de enero. Así que vamos a tener bastantes días para eh, poder sacar este. mucho de este evento. Y para ello, pues vamos a ir directamente a él para explicarles un poco de cómo va. Tenemos varias pestañas. Como ya sabrán, este, la, la pestaña principal o la primera pestaña es la de calendario, en la cual vamos a estar recibiendo regalos cada día la diferencia de este calendario al del FIFA anterior es de que eh, ahora sí tenemos que estar ingresando al juego cada día para estar este, recogiéndolos ya que de lo contrario en caso de perder un regalo para poder adquirirlo después vamos a tener que pagar FIFA Points eso es algo de lo que no me gusta ya que eh, la vez pasada en el anterior FIFA eh, podías de hecho esperar hasta el último día y en ese último día podías recoger todos los regalos pero en esta ocasión no será así Así que estén muy atentos y estén ingresando al juego eh, diariamente para que puedan recoger sus regalos. Ahora bien, pasemos acá a la pestaña de termómetro, que es donde vamos a tener los juegos de habilidad para sacar este, eh, los puntos eh, principales que requiere este evento. Tenemos un juego de habilidad, el cual nos va a dar eh, 5 bolas de nieve, 2.500 monedas y 3 puntos de experiencia chicos. Después de haber realizado este juego de habilidad, tenemos otro juego de habilidad en los cuales vamos a, vamos a poder conseguir este, puntos fríos o puntos calientes. Estos de acá, los vamos a poder este, eh, realizar hasta 5 veces Y dependiendo cuáles cojamos, eh, vamos a poder adquirir eh, puntos fríos eh, Puntos de bola de nieve, puntos de liga y puntos de experiencia Estos juegos de habilidad chicos, eh, se renuevan cada 8 horas, así que al día vamos a poderlos eh, realizar 3 veces Y también en esta pestaña, eh, vamos a poder este, ver anuncios, tenemos eh, la opción de ver hasta 3 anuncios Y en cada uno de ellos, vamos a poder recibir hasta 5 bolas de nieve Ahora bien chicos, este aquí mi consejo principal sería eh, que decidan bien cuál juego de habilidad es el que van a realizar. Si van a ir por los puntos calientes o los puntos fríos. Ya que eh, no les aconsejo que estén este, intercambiando eh, los juegos de habilidad. Como les dije, tienen hasta 5 eh, para que puedan realizar. Así que hagan eh, los 5 de un solo punto. Para que no vayan a hacer este. Eh, digamos que eh, jueguen dos juegos de habilidad donde consigan puntos fríos. Y los otros tres restantes eh, realicen el juego de habilidad donde van a conseguir puntos calientes. Ya que esos puntos, chicos, los vamos a poder cambiar acá en el copo de nieve. Como podrán ver, tenemos este, distintos caminos eh, que asimilan como, pues, que serán como las hojas o las puntas de un, de un copo de nieve. Ya luego en un próximo video, chicos, eh, les voy a traer más detallado cuántos puntos eh, vamos a poder este, eh, conseguir en estos 30 días que dura el evento. Para que ustedes se den una, una idea y formen su estrategia y decidan este, eh, por cuál este punta del copo de nieve e iniciar a reclamar las recompensas. Ya que como les digo es un evento que dura bastantes días y la verdad que sí les aconsejo que hagan una estrategia. Porque eh, si bien vamos a poder recibir bastantes cosas eh, al durar tanto y al haber tantas cosas eh, igual podemos no agarrar las mejores. Así que eh, voy a tratar de hacerles eh, unos videos donde les doy algunos tips y algunos consejos. Y además para que ustedes vean cuántos puntos van a poder sacar de cada cosa. Ya que este, hay varios puntos este, en este evento eh, que vamos a poder canjear por recompensa, chicos. Entonces nada más para este, reafirmar. Los puntos que consigamos en el termómetro, chicos, vamos a venir a cambiarlos acá en el copo de nieve. Ya de nosotros depende eh, por cuál camino ir. Para este, estar consiguiendo únicamente esos puntos en el termómetro Y estar así consiguiendo eh, más pronto la recompensa chicos Ahora bien, dentro del cupo de nieve tenemos los juegos de habilidad En donde eh, en cada juego de habilidad vamos a, vamos a poder conseguir estos puntos de eh, festivos Y para cambiar esos puntos chicos nos vamos a tener que ir acá a la pestaña de ánimos festivos En donde tenemos este, un pino de navidad que vamos a ir este, subiendo Así que también este eh, es algo importante eh, que, es, que vean eh, qué camino en el copo de nieve eh, pueden conseguir más de esos puntos. Ya que las recompensas eh, en la pestaña de ánimos festivos eh, son muy buenas. Vamos a poder conseguir este jugadores de helada. Eh, monedas. Eh, artículos de, eh, como muñeco de nieve. Bolas de nieve. Los regalos, chicos, que esos son muy importantes. Tenemos regalos oro. Eh, regalos élite y regalos master que eh, Más adelante en el evento chicos eh, vamos a tener la opción de poderlo canjear Así que eh, si ahorita ya han conseguido algunos eh, No se desesperen, eh, no los van a poder canjear todavía Eso se va a abrir eh, más adelante eh, en el evento Así que acá también en esta pestaña vamos a poder conseguir bastante cosas Acá también les voy a hacer luego un video para que vean este, hasta dónde van a poder avanzar eh, La verdad este si hacen los juegos de habilidad y están ingresando al evento diariamente para conseguir puntos eh, Van a poder avanzar bastante en esta pestaña y pues así van a poder conseguir este, varias de las recompensas este, que nos van a estar dando aquí en el juego chicos Luego por acá tenemos eh, otra pestaña más que es el muñeco de nieve En donde acá vamos a estar cambiando eh, esos puntos de muñeco de nieve Y también este, vamos a tener la opción de estar canjeando eh, lo que son las bolas de nieve Como podrán ver este las primeras recompensas son este refuerzo de habilidad Ya después se vienen este, algunos regalos, quemas, eh, monedas y ya empieza lo bueno chicos Ya se vienen los jugadores Jugadores de eh, eh, algunas ligas Los primeros son este, jugadores de eh, ligas del resto del mundo Después vamos a tener este, a jugadores de la liga eh, eh, francesa Por acá tenemos este, a jugadores de la, eh, de la liga italiana del Calcio A o de la Serie A Luego están acá este, otros jugadores de la Bundesliga Por acá tenemos este, jugadores de eh, la liga Acá tenemos otros jugadores de la Premier Y, y por acá ya piensas este, los jugadores maestros chicos también este, luego en, en un video este, les voy a explicar un poco más a, a detalle eh, qué tantos jugadores de estos va a ser posible que, que consigamos antes de que termine el evento. Eh, son jugadores muy buenos la verdad, sus cartas la verdad están magníficas, pero pues también para eh, poder conseguirlos pues sí se requiere de bastante suerte. Eh, por acá los maestros nos piden 10.000 puntos de bola de nieve, eh, no sé qué tantos puntos de bola de nieve se puedan conseguir este, antes de que termine el evento. Pero igual, eh, eh, como les digo, en un próximo video, eh, voy a hacer mis cálculos y mis cuentas para traerles a ustedes este qué tantos puntos de bola de nieve van a poder conseguir. Para que se den una idea hasta qué jugadores van a poder llegar, chicos. Ahora bien, chicos, algo que se me, está, que se me estaba pasando este, comentarles. Ya saben que cuando son este, eventos así de grandes que duran tanto, tantos días... Eh, yo acostumbro mucho a, este, a ahorrar los puntos principales del evento En este caso son los puntos eh, calientes y fríos Ya que eh, pues si bien tenemos ya la pestaña de copo de nieve 1 Para poder estarlos este, canjeando Bueno pues más adelante chicos se van a abrir las, las pestañas de copo de nieve 2 y copo de nieve 3 No se sabe todavía si en esas pestañas este, van a pedir de estos puntos O bien a lo mejor en, en esas pestañas se va eh, a abrir la opción en donde vamos a poder canjear los regalos, los puntos regalos, los puntos regalos este de oro, eh, de élite y de master. O bien esos puntos eh, se vayan a poder canjear en otro evento que vaya a salir más adelante. Así que este. Pues ahorita eh, mi consejo principal en este video, chicos, sería que se decidan ir. Eh, pues básicamente por un solo punto. Eh, ya sea caliente o frío. Y estén realizando esos juegos de habilidad para poderlos conseguir. Y pues no gastárselos. Eh, estarlos juntando y ahorrando. Hasta que eh, podamos ver qué es lo que nos van a pedir en la, en la pestaña de copo de nieve 2 y copo de nieve 3, chicos. Y también algo que se me estaba pasando, chicos, antes de pasar este a, a despedir el video. Es de que por acá en la tienda, chicos, eh, tenemos sobres. Donde vamos a poder conseguir este, eh, artículos de helada eh, de, de fútbol, chicos. Ah, por acá tenemos un sobre de 2,500 gemas que vamos a poder conseguir a un jugador de oro eh, 70 o más. Y cuatro artículos de helada de fútbol. Por acá tenemos este otro sobres de muñeco de nieve. Que igual por 2500 quemas vamos a poder conseguir este eh, 4 artículos de muñeco de nieve Y 15 eh, puntos de bola de nieve Y también chicos este, tenemos un sobre de liga Que por 300 puntos de liga este, vamos a poder conseguir este 2 artículos de helada de fútbol Y 5 bola de nieve Así que eh, no estoy seguro si este sobre lo vamos a poder estar abriendo eh, uno por día chicos Así que eh, pues ahorita se los voy a mostrar Voy a, a, a abrir mi primer sobre eh, se van mis eh, 300 puntos de liga. Así que vamos viendo qué es lo que me toca en ese sobre. Ok, tengo un punto caliente. 5 bolas de nieve. Y 3000 puntos de experiencia, chicos. Como les digo, no sé si eh, este sobre lo vamos a poder abrir este diario. Eh, aquí dice que expira en 1 hora 40 minutos. No sé si se vaya a renovar o no. Y también, chicos, los que le, que, lo que les quería mostrar era que en el ataque enfrentado... Vamos a poder también obtener este, eh, sobres para este evento. Por acá podrán ver que yo ya tengo mi sobre de helada. Y acá tenemos una, una leyenda que dice que es por tiempo limitado. Y nos dice que consigamos eh, sobres de helada eh, de cada 8 horas. Así que eh, es importante de momento que no estén abriendo sobres eh, de ataque enfrentado de los que obtienen al, al, al estar este, consiguiendo victorias. Ya que eh, pues si abren uno, por ejemplo, este, el sobre élite que dura 12 horas. Pues van a pasar eh, más de 8 horas y no van a poder este, abrir este, el sobre de helada. Así que de momento. Dejen pendiente esos sobres eh, de ataque enfrentado. Y estén abriendo los sobres de helada, chicos. Ya que por acá vamos a poder recibir. Vamos viendo qué es lo que me va este a, a, a otorgar. Me otorga dos puntos caliente. Un punto frío. Eh, refuerzo de habilidad, refuerzo de habilidad muy bien, más refuerzos, más refuerzos y más refuerzos ok chicos, pues vamos a estar este, obteniendo lo que son puntos calientes y puntos fríos que como les digo este, pues es la moneda este, recurrente de, eh, en este evento así que este, cada 8 horas eh, jueguen eh, un, algún partido de ataque enfrentado para que consigan ese sobre y pues lo estén eh, consiguiendo chicos, bueno pues ahora sí, chicos hasta aquí el video, eh, espero que les haya gustado